Esto es, esto, esto eh, es un poco de coco. Esto es, es para. He visto muchos videos de personas usando estos cobblins. Son las transparentes que te muestran cómo funcionar. Y debo aceptar que siempre se me han antojado. Tus y si tú también lo quieres probar, lo puedes comprobar en página. Si te gustan tanto los Painax como a mí, tienes que checar este canal. Existen dos maños: un huevo de este tamaño. ¡Ja, <risa> Uno normal y otro gigante por si te quieres hacer un perdi. Antes de continuar quiero continuar quiero continuar quiero continuar quiero continuar quiero continuar quiero continuar quiero continuar quiero con yeah, I'm sure I'm si te interesa te dejo los enlaces en la descripción. Ja, ja, ja, kiss, de, de, de. Si tienes un perro al que le gusta verte las pelotas esta puede ser bastante graciosa ya que como te puedes imaginar al momento en que la tenga en la boca va a parecer que te es con si tus mascotas son tan cabronas como mis huevos, tal vez este producto es un productor ja ja aún así se ve bastante barata. <risa> Espero que te haya gustado el juego. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.